Hola a todos, buenos días, bienvenidos al canal de YouTube de Tecuanes Ferrotería Lapa Y en esta ocasión les presentamos el Promo Trooper Marzo 2023 Recuerden que estos productos tienen descuento en algunas ferreterías por precio de, como precio de introducción Entonces, ¿qué nos presenta Trooper en ese nuevo mes? Nos presenta las tapas, los asientos ligeros con tapa en diferentes colores, color hueso, beige, azul y recordemos que estos productos tienen al frente abierto y se unen a la nueva, se com complementan con estos colores el color blanco que ya está disponible. Recuerden que tiene la pestaña lateral que permite levantar la tapa y el asiento de manera más cómoda. Cuenta con unas bisagras fijas. Y las tuercas de ajuste rápido. Que ya vienen con la tapa. En peso 720 gramos. Y las medidas. Son 40 centímetros. Por 37 centímetros. Y el diámetro interior. De 22 centímetros. Muy bien. Con esto ya. Fawcett. Incrementa su número de opciones para nuestros clientes. Muy bien, también que nos incluye en este mes de marzo la marca Trooper, la válvula de globo ABS roscable con su marca Pretul. Esto es para esta, es la medida de media pulgada. En la línea Trooper Expert, nos encontramos con la barreta de demolición. Barreta de demolición. En diferentes medidas, 60 centímetros, 75 centímetros, 90 centímetros y 105 centímetros. Bueno, para quienes no están viendo el video, recuerden que ahí se encuentran también. Te muestran las medidas en pulgadas. El juego de plantillas para uniones ocultas de la marca Trooper. Sale entonces para sus trabajos en madera. Esto nos ayuda mucho para ocultar las uniones. ¿Qué más nos incluye en este me La báscula electrónica multifunción de 20 y 30 kilómetros. Perdón, kilogramos. 20 kilogramos para la báscula en la marca Trooper y 30 kilogramos para la báscula en la marca Pretul. ambas son recargables y recuerden que cuando traen la doble pantalla en ambos modelos la charola cambia ligeramente pero son estas buenas opciones que ya nos trae la marca Trooper División mínima: 2 gramos para la báscula Trooper y 5 gramos para la báscula de Pretul. Muy bien, con que continuamos. Con la manguera de poliuretano de 7,6 metros, tipo resorte de un cuarto de pulgada en la marca Trooper, con sus conexiones metálicas. La manguera para compresor de polietileno tipo resorte, igual de un cuarto de pulgada de la marca Pretul con conectores metálicos. Además de ello, ¿qué más nos presenta este mes? El flexómetro compacto de 10 metros, cinta de una pulgada o 25 milímetros, resistente a impactos. Viene con los números tradicionales en horizontal y la graduación en la cara posterior, una graduación vertical. Muy bien, entonces recuerden flexómetro compacto de 10 metros. También nos presenta el fumigador de 2.5 litros en la Línea Trooper Expert. Adicional a esto, este mes se presenta separadores huecos de los Z de la marca Trooper, para darle mayor rigidez y precisión. La bolsita recuerda que trae 100 piezas, además nos presentan las membranas para equipo hidroneumáticos. Estos son accesorios o repuestos para su equipo. El juego de tornillería con chumaceras de la marca Trooper. Para carretillas tipo americano de la, línea, perdón, de la marca Trooper y Pretool. Herramienta rotativa inalámbrica profesional 7.2 voltios con 45 accesorios de la marca Trooper. Batería ion litio. Incluye su estuche Y 45 accesorios La llave de refacción para router Para el router ROW-NX2 El soporte para esmeriladora angular de 4 y media pulgadas Con una guarda ajustable Brazo basculante de fácil ensamble y una base de hierro fundido. Cortes angulares de 0 a 45 grados. Los broqueros, broqueros shock con llave para talados de pisos y la llave para talados de 5 octavos. También el broquero con llave. La línea Truper Expert para máquinas portátiles incluye um, adaptador SDS Plus para el modelo de la marca Trooper en media pulgada ambos y para la línea Trooper Expert 3 octavos de pulgada y para el borquero sin llave igual en la marca Trooper 3 octavos pinzas pinza ponchadora de 3 módulos la marca Trooper RJ22, RJ12, RJ11 y RJ45, pinza cortadora multicable de alta palanca de 10 pulgadas, permite cortes con menos esfuerzos, una mordaza tipo cizaya. muy bien, entonces otra opción más, cables de repuesto para polipastos eléctricos de la marca Trooper, entonces el cable y el interruptor de repuesto para polipastos eléctricos. Muy bien por Trooper. Cautín tipo pistola trabajo. Medio. 40 watts de la marca Trooper. Respirador de cara completa. Trooper Expert. Hernández de 4 puntos, cómodo y ligero. Sellado de silicona, grado médico hipoalérgica muy bien el kit de soldadura con cautín profesional tipo lápiz el cautín tipo lápiz con temperatura regulable 25 watts en presentación individual o con 19 piezas con su estuche la pantalla decorativa el esférica en Voltic Basic con cubierta de polietileno en base de polipropileno y las medidas 16 centímetros por 17 por 13 centímetros. Para nuestros amigos ferroteros, el exhibidor de cerrajería tipo góndola de la marca Hermex ya se encuentra disponible y productos fuera de catálogo que se han incluido en otros... Como Trooper, la llana de canto rodado 12 pulgadas por 5 pulgadas el organizador con 36 compartimentos de la marca Trooper y la cinta masking tape uso general 50 metros de la marca pretool en diferentes medidas bien amigos eso sería todo en este mes y bueno nos estamos escuchando y viendo el próximo mes un saludo, recuerden visitar la ferrotería o su tienda en línea y estamos en comunicación. Hasta luego, que tengan un buen día y hasta la próxima.